Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Continuamos con la lección 210, el repaso de la lección 190. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Elijo el júbilo de Dios en lugar de la del dolor. El dolor es mi propia invención. No es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Amén.